¡Uf! Uh, ¡Estuvo cerca! ¿Qué rayos haces aquí, Fred? A ver si esto es de tu talla ¿Estás molestando a mis amigos? Piensa, piensa, piensa Tengo una idea ¡Ya puedo, ¡Ya llegó la verga! Mi manera es la manera de los dioses ¡Espera la verga! Y tú, amigo mío, estás soberanamente... ¡A tu casa! ¡Estoy perdido! Podría ser el fin de Hombre Araña. ¡Vaya, está muerto! No voy a irme sin ti. Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. ¡Yo te conozco! ¡Chíngate la Estúpido, ¿sabes con quién te estás metiendo? Tú no eres competencia para Yoshi. tenemos un pelinjaurus marsupiales ¿Qué está haciendo? Se mamó. significa? venido un <laughs> un problema nope. Apúntele bien, lo no. bien ¿Cómo se puede ser tan hijo de? Así te queríamos pillar, maldito. ¡Eco de chaval! chaval! chaval! ¡La concha de tu madre, pobre, ¡Pobre! ¡Andas valiendo ver. ¡Puchicaca! ¡Que se los putazos! tírale, ¡Tírale! ¡Tírale! Puñetas! Con esto, me voy a la madre al huevo ¿Qué? ¡Explosivo! ¡Puta madre! ¡Vuelve, Maldito camper esta madre, compa! ¿Qué? ¿Estás retándome? Por si acaso. El explosivo ha sido colocado Estoy feliz y enojado ¿Y tú qué coño eres pedazo de friki? ¿Qué importa eso? ¡Ven y empréntame! Es un hechizo simple pero inquebrantable ¡Eh! Eso fue fácil. <risa> Perfecto. ¡Pelea de inválidos! ¡Nope! ¡Arroba! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Infinitum, exceso de velocidad. Que tu madre! me parece que este chico sea muy listo. Perdóname, miñita. Mi agárrense en las putas, agárrense. <risa> no valió verga. ¡Amiguito! Tú estás pendejo, ¿ok, hijo? No mames, casi me cago de susto